¿Cómo están? Para las que no me conocen, mi nombre es Amelis Torres Espero que este videito les guste Y las ayude a saber Ya que vamos a estar hablando del círculo cromático Y de que es absolutamente importante Que como maquilladores O eh, ya que vamos a empezar a aprender a maquillarnos eh, Aprendamos a diferenciar lo que son los colores Y es que mis bellas, este video fue pensado precisamente para ustedes Aquellas que están comenzando el maquillaje que desean aprender a maquillar a recrear o hacer looks eh, es maravilloso y espectaculares eh, el consejito que les doy y que se lo voy a mostrar en este vídeo eh, este sería como el primer paso es aprender a conocer y a distinguir los colores a la hora de maquillar es importante ese sería el primer paso. El segundo paso, yo lo vine mencionando en uno de mis videitos que estará apareciéndole la tarjetica para que lo chequen y pasen por ahí, en donde vengo hablando acerca de las partes del ojo y de eh, cómo maquillar un ojo eh, a nivel universal, pues, de manera básica, por decirlo así. Y es que a la hora de maquillar eh, debemos conocer y saber distinguir los colores. Esto es fundamental para un maquillaje porque si no el look que queremos crear no se va a ver armonioso, eh, no se va a ver bonito y no se va a ver eh, agradable a la vista de, de nosotros pues y eso no es lo que queremos lograr y para eso eh, eh, eh, he creado este video para que hablemos acerca del círculo cromático y es que el círculo cromático es la herramienta perfecta para aprender a combinar los colores y a saber cómo actúan entre ellos. Y es que la luz blanca se compone de todos los colores visibles para crear un espectro infinito, como lo pueden ver en el arco iris. El círculo cromático reproduce este espectro de color infinito en forma de 12 colores básicos. Partiendo de los tres colores primarios, que serían el amarillo, el azul y el rojo. De estos tres colores se mezclan y se obtienen los colores secundarios. Si el amarillo con el azul, vamos a obtener el color verde, los cuales al combinarlos nos van a dar los colores terciarios. En este los caso. colores complementarios son los opuestos a los demás en el círculo cromático. Ejemplo, el amarillo-violeta. Además, cuando dos colores complementarios se mezclan, se anulan entre sí. Nos basamos en esta regla uh, para hacer algunas correcciones, como a la aplicación de bases de color verde en una piel sensible que muestre enrojecimiento. Hasta ahora esta información es fundamental a la hora de utilizar una paleta y trabajar los efectos de luz. Y es que el círculo cromático, mis bellas, es una representación gráfica que segmenta y organiza los colores con base al tono o matiz de cada uno. Bien van de colores más saturados o más apagados hasta los más fuertes mayor contraste y es importante que aprendamos a utilizar este círculo cromático ya que no es solamente aplicar un color y listo no a veces no nos salen esos maquillajes bonitos y armoniosos como deseáramos Precisamente porque no tenemos conocimiento acerca del círculo cromático, de cómo se combinan los colores y de cómo se utiliza esta rueda. Esta rueda es de gran ayuda ya que nos ayuda a explotar ese, ese lado creativo que todas nosotras tenemos, solo que no sabemos cómo utilizarlo. Este círculo cromático de hecho lo utilizamos a diario en todo lo que hacemos el, en el día a día. Se puede combinar a veces hasta sin querer. Eh, combinamos ropa, combinamos este, tonos de pinturas para nuestro hogar, de hecho los grandes diseñadores de moda, eh, inclusive hasta para filmar una película, la actriz que lleva ese maquillaje cuando desean o la película está en la escena del suspenso, el tono del maquillaje que le agregan en ese momento a esa actriz tiene que ver mucho con la psicología del color y con el círculo cromático para que vean la importancia que tiene el aprender acerca de este tema y de lo que vendría siendo la teoría del color así que mis chicas no es solo aplicar color porque porque sí no este hay que aprender a utilizar este círculo por eso me dediqué un poquito eh, claro no es igual porque el tiempo en el canal es corto es lo que se nos recomienda sin embargo, si te gustaría que siguiera hablando de estos temas, eh, házmelo saber en los comentarios. Eh, suscríbete si no estás suscrita y dale like a mi canal. Y, y bueno, nada, espero que te siga gustando este contenido que creo yo con mucho cariño para ustedes. Y bueno, es importante, chicas, que desarrollen ese lado creativo a la hora de maquillarse mis bellas, eh, también les voy a hablar brevemente eh, de las combinaciones que tenemos a la hora de, de maquillarnos cómo combinar la sombra, los colores existen seis, seis maneras más sin embargo debido al tiempo, en esta oportunidad les voy a explicar tres nada más eh, les voy a explicar también lo que aporta cada color a ese maquillaje también porque es importante a veces los colores que utilizamos que nos quieren transmitir esos colores, qué emociones eh, o qué sensaciones nos dan a la hora de utilizarlo la primera combinación que voy a estar mostrando es la combinación análoga que muchos de ustedes ya lo sabrán más sin embargo habrán otras que no tienen nada de conocimiento en cuanto a estos temas y la combinación análoga consiste en partir de un color el que escojamos y este, podemos utilizar de dos a cinco colores uno que estén uno al lado del otro, bien sea a la, de, a la derecha o a la izquierda de ese círculo cromático. Eso vendría siendo la combinación análoga. ¿Qué nos transmite esa combinación? ¿O qué nos aporta? Nos aporta eh, tranquilidad. Y nos aporta también, este, o nos da la sensación, una sensación agradable. Esto es en cuanto a la psicología del color. Cuando escogemos un color transmitimos algo, a veces hasta sin querer este, los colores de nuestro entorno a veces influyen mucho en el estado de ánimo en el cual nos encontramos la segunda combinación es la triada que al, al igual que la anterior partimos de un color de nuestra preferencia, dibujamos un triángulo con los tres lados iguales eh, este, esta combinación tiene mucho contraste y ese contraste, según la psicología del color, nota o no transmite armonía. Así, así mismo, armonía. Y la tercera combinación es la complementaria, que en el círculo cromático consiste de la misma manera. Tomamos el color de nuestra preferencia y en este caso nos vamos a ir es al opuesto que esté en ese círculo cromático. Ejemplo, eh, tomamos el morado y el opuesto en el círculo cromático sería el amarillo esta combinación es muy bonita ya que nos aporta energía y transmitimos ánimo también y bueno mis chicas espero les haya gustado este video y que realmente lo disfruten ya que humildemente y con mucho cariño los preparo para ustedes discúlpenme si no tengo mis uñitas arregladas es que el tiempo no me rinde no sé si seré la única pero eh, prometo mejorar en eso y, y bueno, nada, suscríbanse, eh, les mando besos este, desde aquí, desde Venezuela, a las que ya están suscritas, eh, les tengo oh, mucho cariño, de verdad, muchísimas gracias por su apoyo, y las que no, que están de paso, eh, suscríbanse. Y bueno, espero que les guste, y si quieren que siga hablando de estos temas que son muy importantes, eh, háganmelo saber en sus comentarios.